Prácticamente todas las industrias tienen problemas relacionados con el entorno laboral y uno que acaba de salir a la luz involucra a Activision. Prácticamente todas las industrias tienen problemas relacionados con el entorno laboral y uno que acaba de salir a la luz involucra a Activision Blizzard. Se trata de un problema arraigado en la industria de los videojuegos y es que en muchos estudios y compañías hay malas condiciones de trabajo que afectan a la mayoría y que son instauradas por pocas personas. Al arraigarse y volverse sistémicos, estos conflictos terminan por repercutir negativamente en las empresas. La que más ha dado de qué hablar en tiempos recientes es Ubisoft, pues ha recibido una enorme cantidad de acusaciones a las que los directivos no han respondido. Ahora Activision Blizzard se suma a la lista de empresas envueltas en conflictos laborales. Enseguida te contamos, ¿qué rayos ocurre en la compañía? Todo comenzó a finales de julio, cuando el Departamento de Vivienda y Empleo Justo de California, D.F.E.H., por sus siglas en inglés, demandó a Activision Blizzard tras una investigación de dos años que dio cuenta del pésimo ambiente laboral y al que se refiere como similar a una fraternidad colegial. En la demanda también se habla de desigualdad salarial favorable para los hombres y acoso sexual contra las mujeres y hombres. Este caso también expuso testimonios de empleadas que refieren consumo desmedido de alcohol de compañeros de trabajo y hostigamiento en espacios de trabajo. A de tener que hacerse cargo de las tareas de sus colegas mientras ellos jugaban videojuegos. Lo peor es que con la demanda se descubrió el suicidio de una trabajadora a causa del acoso que sufrió. A esto se suman muchas medidas laborales injustas en contra de las mujeres, como la falta de ascensos y de mejora con base en resultados. Incluso la idea del embarazo, el parto y el periodo de lactancia era objeto de burlas. De hecho, acaba de salir a la luz un reporte en el que se indica que había cuartos de lactancia a los que los trabajadores podían en entrar y quedarse a observar, a menos que las empleadas los corrieran a gritos. El alboroto en contra de Activision Blizzard apenas comenzaba y una directora ayudó a agitar más los ánimos. Hablamos de Frances Townsend, miembro del equipo de liderazgo ejecutivo como vicepresidenta de asuntos corporativos de Activision Blizzard, que se unió a la compañía el pasado marzo. En medio del alboroto que generó la demanda, Townsend envió un correo a los empleados de Activision Blizzard para intentar mantenerlos unidos, pero generó el efecto contrario. El periodo el periodista Jason Scheider compartió el memorando donde Thousand refiere que la demanda interpuesta presentaba una imagen distorsionada y falsa de la compañía con historias incorrectas, viejas y fuera de contexto. Thousand calificaba el acto como indignante, irresponsable y desprovisto de todo mérito, y pidió a los empleados impedir que eso dañara su cultura de respeto y oportunidad equitativa. El mail molestó a los empleados de Activision Blizzard y lo calificaron como aborrecible e insultante, pues evidenciaba que los valores de los directivos no reflejan los del resto de los empleados. Además, los trabajadores dijeron que no confiaban en que los líderes pusieran la seguridad de sus empleados por encima de sus intereses. Finalmente, hicieron una Carta pidiendo que Thousand se apegue a su palabra y renuncie a su puesto como patrocinadora ejecutiva de la Activision Blizzard King Employee Women's Network. De acuerdo con CNN, hasta el pasado 27 de julio, más de 2.000 empleados habían firmado la carta. Esto significa que alrededor de 20% de los trabajadores de la compañía estaba de acuerdo con la protesta, tomando en cuenta que se compone por 9.500 empleados. Las acciones de Thousand no terminaron ahí. Días después, compartió en Twitter un artículo sobre los peligros de la denuncia de irregularidades en corporaciones, una acción intempestiva tomando en cuenta la situación de Activision Blizzard y por eso la mayoría lo tomó como referencia directa al problema. Como era de esperarse, hubo una retroalimentación ampliamente negativa por parte de usuarios, colegas y empleados antiguos y actuales de Activision Blizzard, y entonces Talcent cometió otro error. En vez de escuchar las críticas o, en el peor de los casos, eliminar su mensaje, la directiva comenzó a bloquear a usuarios, según reporta Kotaku. Lo que llama la atención es que todo esto ocurra en la compañía que asegura que todas las voces importan. Así pues, expone un conflicto de intereses entre los directivos de Activision Blizzard y sus empleados. A esto se suma que Thousen fue parte de la administración del ex presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, como asistente enfocada en la seguridad de la nación y medidas en contra del terrorismo. Un dato importante que salió a la luz después de que Obama descalificara documentos de aquel mandato es que Thousen defendió el uso de tortura por parte de la CIA durante aquella administración. A pesar de los numerosos testimonios, Thousen afirmaba que la demanda mostraba una ...imagen distorsionada y falsa con historias incorrectas, viejas y fuera de contexto, algo que va en línea con un comunicado oficial de Activision Blizzard en el que refiere que la demanda incluye información distorsionada o en muchas ocasiones falsa del pasado de Blizzard. Curiosamente, esa información falsa se reforzó con evidencias y testimonios que compartió Kotaku sobre la habitación Cosby, un lugar que supuestamente se usaba como sitio para descansar durante BlizzCon, el evento anual de la compañía. Las pruebas revelan que en la habitación había una muy vasta provisión de alcohol e insinuaban que era un lugar que aprovechaban desarrolladores de Blizzard para tener interacciones sexuales con mujeres. Por esta razón, la habitación Cosby también aparece en la demanda en contra de Activision Blizzard. Entre los desarrolladores que participaron en estas situaciones está Alex Afrasiabi, un creativo veterano del equipo dedicado a World of Warcraft. Según testimonios, su comportamiento de depredador sexual es similar al de Bill Cosby, comediante que estuvo en la cárcel un par de años por acusaciones de agresión sexual. Si bien algunos desarrolladores negaron la historia de esta habitación y su nombre supuestamente atribuido a que lucía como los suéteres del comediante exconvicto, convicto, Hotaku reveló conversaciones en redes sociales en las que claramente se hacen referencias sexuales entre desarrolladores que estuvieron en ella. Un testimonio afirma que Afrasiabi aprovechaba el lugar para acosar a mujeres y conseguir interacciones sexuales con ellas. Debido al alcance del problema, Activision Blizzard, que ha ese momento había permanecido en silencio, por fin emitió una carta firmada por Bobby Kotick, su director general. En ella confesaba que hicieron oídos sordos ante las acusaciones. Ninguna novedad, pero lo curioso es que lo reconociera cuando la situación había salido de sus manos. En el documento, Katik también asegura que su máxima prioridad es tener un ambiente laboral seguro y acogedor. Repite que todas las voces importan y asegura que tratarán de escuchar mejor a sus empleados a partir de ahora, luego de fallar en mostrar empatía y comprensión en el pasado. De acuerdo con Karthik, en la compañía que dirige no habrá lugar para la discriminación y el acoso ni para el trato inequitativo, sino que se procurará un ambiente laboral inclusivo para favorecer la creatividad y la inspiración. El directivo se comprometió a cinco acciones principales, ofrecer apoyo a empleados, sesiones de escucha, evaluación y cambios de personal, prácticas de contratación y cambios de contenido inapropiado dentro de juegos tras reclamos de referencia de contenido hacia fracciones. Yavi. Lo anterior podría escucharse como que la compañía sinceramente tomará cartas en el asunto, pero los empleados ofendidos piensan distinto. No se necesita tener mucha experiencia para saber que el problema es muy grande cuando la compañía afectada busca más defenderse de los empleados que tratar de ayudarlos. Para asegurar el cumplimiento de algunos de estos puntos, Kotick informó que se contrataría a la firma Wilmer Hale, que revisará las políticas y los procedimientos de Activision Blizzard a fin de que se instauren prácticas. ...que den lugar a la existencia de un lugar de trabajo ideal. La firma es reconocida por involucrarse en casos de compañías poderosas e importantes. De hecho, es la misma que apoya a Amazon para evitar que sus trabajadores se unan para defenderse y formen un sindicato. Como ves, su participación en este caso es suficiente para inquietar a los empleados. Los trabajadores no han dejado de luchar, al contrario, se unieron y llevaron las protestas a las calles abogando por su bienestar laboral y para que el asunto se tome con seriedad, se apoye a los ofendidos y realmente haya un cambio en la compañía. La marcha se conformó por cientos de empleados que se tomaron un día libre junto con miembros de la industria y jugadores que hicieron eco en redes sociales. La demanda sirvió como oportunidad para que más desarrolladores compartieran casos desagradables dentro de las compañías donde laboran. Un ejemplo es el de un empleado que instaló cámaras en los baños para espiar a colegas. La escena de eSports de Overwatch resultó afectada, pues perdió importantes patrocinios. Hasta un accionista de la compañía. ...interpuso una demanda a raíz de los casos de acoso que acababan de descubrirse y por otro lado Jeff Strain, ex desarrollador de Blizzard, invitó a la industria a sindicalizarse tras este polémico caso, tal como revela una carta que publicó IGN. Afrasiabi, uno de los hombres referidos en la demanda, dejó Activision Blizzard en 2020 y hasta hace unos días. La compañía confirmó que su partida fue consecuencia de una investigación por mala conducta hacia otros empleados. Estos casos ocurrieron durante antiguas administraciones de Blizzard. Mike Morhaime, antiguo jefe de esta compañía, y Chris Metzen, creativo y directivo de Blizzard, lamentaron no haber hecho lo suficiente para evitar estos terribles casos y fallar ante sus empleados y colegas por no escuchar sus historias. Nuevamente llama la atención que todo esto ocurrió cuando Blizzard fue listado por la revista Fortune como una de las 100 mejores compañías para trabajar, lista en la que figuró por tres años consecutivos. Escasos días después de que la polémica se desatara, activistas... Blizzard anunció que Jay Allen brack presidente de Blizzard, dejaría la compañía y sería reemplazado por Jane O'Neill y Mike Ibarra. Allen brack también aparecería en la demanda y se le acusaba de no tomar medidas correctivas en torno a las acusaciones en contra de la compañía. Estas respuestas tomaron por sorpresa a muchos, pero los empleados creen que fue una medida apresurada de Bobby Kotick para encontrar un chivo expiatorio, no el reflejo de que habrá un cambio significativo, según lo comentaron con Game Informer. Por su parte, la Alianza de Trabajadores de la compañía, agradeció a Allen Brack por sus contribuciones y aclaró que ninguna persona es responsable de la cultura laboral de Activision Blizzard, sino que va más allá de Blizzard y que se necesitaría un cambio sistemático para erradicarlo. A diferencia de Marheim y Madsen, los directivos actuales de Activision Blizzard están muy conscientes de este problema. Aparentemente, la irrefutable evidencia impide que haya excusas para no actuar, pero está por verse si la compañía abordará el asunto efectivo. U ofrecerá soluciones infructuosas como Ubisoft. La situación está lejos de acabar y tendremos que esperar para ver si este caso ayuda a hacer un verdadero cambio en la industria. Al momento de redacción, esto es lo que pasa dentro de Activision Blizzard. Sin embargo, esta polémica está muy lejos de acabar. Conforme pase el tiempo, más y más noticias referentes al tema se irán desarrollando.